Estoy con el estómago revuelto, esto, el actor se sumó a la lista de famosos que criticó a Juan D'Artés. El mundo del espectáculo y la sociedad están consternados por el reciente caso en el que dos famosos del medio son los protagonistas, Thelma Fardín y Juan D'Artés. El polémico hecho tiene que ver con la reciente denuncia de la actriz de 26 años, en la que denunció penalmente a Dardés por violación y acoso. Ayer se vivió un revuelo que provocó la reacción de todos, sobre todo del colectivo de actrices que decidió hablar y respaldar a Telma. Algunas de las que estuvo en el escalofriante relato de la joven fueron. Griselda Sicilian y Dolores Fonsi. Además, Marcelo Tinelli, Jimena Barón, china Suárez, Brenda Nicar y Laura Esquivel, fueron algunos de los famosos que se expresaron y manifestaron su postura. Por otro lado, Gastón Sofriti. Compañero de los dos protagonistas habló y expresó su opinión, estoy con el estómago revuelto hace varias horas. Esto se tiene que terminar, es una locura total, se expresó el actor en Radio Mitre. Además, no pudo ocultar su asombro ante lo sucedido, ya que D'Arte se y sofrita fueron compañeros en la novela Simona. La ficción emitida por la pantalla del 13. Era agradable, jugábamos al truco antes de la función, no se te podía cruzar algo así por la cabeza, manifestó Gastón al ser consultado por su relación con el acusado. Luego. Hizo una reflexión sobre el contexto, tengo tres hermanas mujeres más chicas y pienso que les puede pasar e iría a matar a esa persona. Para cerrar la entrevista, el protagonista de Patito Feo y Simona concluyó con un contundente mensaje, te pones en el lugar de cualquier mujer y te sale eso de adentro, es increíble, es raro lo que me pasa por la cabeza… Finalizó y se sumó al repudio generalizado en el que Juan D'Artes es el blanco de las críticas.